Un día más, el equipo de Cometelo está de ruta para aprender de la buena gente del campo, de nuestros agricultores y productores concienciados con el medio ambiente, con el paisaje y con la relación con la tierra. Nuestro destino de hoy nos trae la provincia de Córdoba, porque queremos conocer a un hombre implicado y empeñado en que los productos locales no se pierdan. Y por supuesto nosotros queremos contribuir a divulgar y poner en valor esos alimentos. Nos vamos a Priego de Córdoba porque la subética se mueve y uno de sus motores es José Antonio, nuestro anfitrión de hoy. Bueno, aquí la, la historia comenzó hace ya muchos años. Yo desde que pequeño con 7, 8 años, pues venía ya con mi padre. Mi padre siempre le han gustado los árboles frutales, ha ido injertando y de las variedades que los vecinos le iban pasando. Y siempre pues hemos tenido camoesos, que lo ha sido tradicional en la zona esta de Piego, de Carcaguay, el Medinilla, camoesos, pero ruises también pero blanco y ha ido poblando toda to la huerta de, de frutales tenemos desde lo que había original que era membrillo en las lindes pues sus higuera eh, nogales tenemos los, los manzanos también tenemos granados que es también una fruta de otoño invierno y él cuenta que venían gente de, de la campiña de aguilar y de otros sitios a comprar fruta aquí a la zona de priego aquí se cultiva sin sí, químicos de forma totalmente natural y como hayamos hemos podido comprobar José Antonio trata con cada uno de sus árboles. Pero cuéntanos, ¿cuáles son esas manzanas camuesas que tanto nos han recomendado? Mira Enrique, estas son las camuesas. Es eh, una, una fruta, una manzana que es un poco en forma de pera pero al revés. Eh, y son muy dulces. Estas eh, se conservaban durante todo el invierno. ...y servían de fruta para la gente del campo cuando no había cámaras frigoríficas... ...y al estar en ecológico pues tiene muchas frutas que están tocaillas... ...pero yo como digo que la, la, el certificado de calidad de una fruta que es ecológica... ...es que tenga un gusanillo dentro... ...eso es lo que te justifica que no tiene veneno". Ya sea Manzana Camuesa o Pedro Ruiz... ...José Antonio trabaja en régimen ecológico... Y su afán por que estas variedades perduren y sean conocidas es un paso más en la recuperación del paisaje de la subbética cordobesa y de los elementos que la componen. El camueso se consigue haciendo un injerto. se injerta El patrón es un manzano silvestre o, o, o maguillo y se, se injertan unas espigas o unos tallos en el patrón. Entonces eh, a los tres o cuatro años ya empieza a tener producción de, de fruta. ...es una fruta dulce... ...en, ca en cambio el perro bollín... ...es una fruta ácida... Al ser una huerta ecológica... ...pues lo comercializo yo a través de subbética ecológica... ...soy socio desde de de hace ya um, unos años... ...y entonces pues ahí lo llevo... ...y es una asociación de, de productora y consumidora ecológicos Árboles frutales... Huerta, cabras, gallinas y conejos que se alimentan en gran parte de las obras de la huerta y de los árboles y a la vez ayudan al abono y aportan nutrientes a la tierra. Este es sencillamente el ciclo cerrado del que tanto nos hablan para lograr la sostenibilidad y afortunadamente para todos, cada vez son más los agricultores como José Antonio que lo ponen en marcha.